Macho. Vamos a seguir viendo Vamos a ir viendo un poquito Nada, estas son pequeñas como hemos dicho Vamos por favor Tenemos una página, página interesante A ver Vale, creo que sea más o menos igualita Esta está bien Y no por el precio, nada, pero esto yo creo que es se irá, tío, se irá de precio Chicos, le hemos cagado, o sea No tengo que comprar, o sea, no sé qué comprarle No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Si hoy veis que estoy un poco decaído Es porque estoy reventado Chicos, estoy reventado, ya sabéis que llevo Mucha taralla con los vídeos, últimamente No quiero fallar y por eso hoy tenéis vídeo Sinceramente estoy reventado Pero como habéis tanto apoyo diariamente Pues de las luces, pero ojo ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Chicos, está muy chileada, está muy chileada, muy chileada, la gatita, la gatuna. Ya, chicos, mi un poco en paz, vamos a ver qué hacemos hoy, porque hoy, como ya sabéis, voy a arreglarle la máquina a Plex. Como os preguntaréis, pues básicamente lo que vamos a hacer para arreglar la máquina a Plex. Es probar todo lo que no has probado nunca Míralas por detrás, por los lados, por delante, por abajo, por arriba, bro todo, Todas las partes Y básicamente la idea que tengo para hoy es muy fácil Moverla un poco porque ya vemos que tiene unas ruedas Y con esas ruedas pues yo creo que voy a poder moverla un poco Entonces chicos, desearme suerte porque Plex llega mañana y qué locura, bro. Bueno, por aquí tenemos un poco lo que viene a ser la casita, que no sé qué ha pasado, va a venir un tor una tormenta por aquí. Todo esto por aquí, las palas de bimpon Un montón de peluches. Qué guapo, chavales. 100.000 y el sorteo. <risa> es coño, chicos. Y una gorra. No lleva nada, así que.. Ponemos gorra. O sea, vamos a quedarnos un poquito con la gorra. Pero, pero, pero. Os acordáis que últimamente estamos muy activos con los retos o Sabéis, no penséis que vamos a hacer mucho Porque en el próximo vídeo os contaré qué me ha pasado hoy Y estoy muy seco, como he dicho al principio del vídeo Y hoy no haremos mucho, pero bueno Intent Quedaros al final del vídeo porque intentaremos hacer lo de la máquina Y es muy importante, chicos Intentar meter ya A ver si me sale el tercer día O sea, porque estoy en locura, o sea Tenemos por aquí la pelota morada y si la conseguimos ya meter en la canasta al tercer día, pero es una locura. Así que chicos, vamos a coger la pelotuki y vamos a ver si podemos llegar a meterla dentro otra vez. Nos disponemos a tirar. Si la esto a la primera, mínimo en 24 horas, 5.000 likes. Muchas veces se ha y muchas veces se falla, chicos. Recordad, eso es muy importante. Y nada, vale, parezco aquí un profesor No, chicos, se falla y se acierta Pero es que da igual, o sea, yo quiero acertar, chicos eh, Cumplir vuestros sueños, chicos No te diga nada porque hay es que cumplir los sueños Obviamente ya, Estamos por aquí, por la parte de atrás Que nunca nadie la habré visto, aquí tenemos como una especie De, para lavar las manos Aquí estoy yo tranquilamente con mi gorrita En plan, chileadito Lavadora sobre una lavadora, chicos. Una camita, una camita para misifu, para esconderse aquí. ¿Qué pasó, misifu? Misifu. Oh, oh. Después de todo lo que hemos hecho ya, vamos a intentar arreglar la máquina de gancho. Dejad un momento conmigo porque voy a enseñar más o menos qué voy a hacer. Vale, mira, está todo, o sea, como sabéis... Como veis, está todo como más tal O sea, esto apagado Esto no funciona Conectada No sé qué ha podido pasar Pero vamos a intentar a ver si hay algún Botón por aquí Vamos a ver si hay algún botón, no creo que haya ningún botón Pero bueno, por probar no Nada, botón, botón, botón ¿Esto funcionará? ¿Este botón? No funciona, chavales No funciona, moneda no Este a lo mejor Esta palanca... No, no funciona. No sé qué hacer. Vamos a ir mirar por atrás, chicos. Está vacía. Por aquí no hay nada. A ver un momento. No. ¿Lo veis, chicos? Este. Aquí, chicos No me lo creo No me lo creo, chavales, no me lo creo Funciona, chavales, no me lo puedo creer, funciona Vamos a llamar a Plex, vamos a llamar a Plex Bueno, mejor me voy a esperar A mañana que venga Y le voy a decir Que la máquina por fin Está arreglada Vale, chavales, Plex ya ha llegado a casa Así que vamos a intentar Que nos perdone ya por fin porque está arreglada La máquina, y chicos Desearme suerte, vamos por ahí. Vale, creo que está en su habitación. Ha llegado a nada Flex, bro. Dime. ¿Te acuerdas de lo que le hice a tu máquina de gancho, bro? Eh, prefiero que no hables de eso porque estoy muy enfadado. Bro, pues... la he arreglado, bro. Mentira. ¿Verdad, bro? ¿Tú te lo crees? Yo no. Yo tampoco. ¿Cómo lo vas a ver arreglado si no lleva? Y no tiene... Bro.. Mírate, no te Bro, literalmente Estaba desenchufada por detrás ¿Qué? ¿Sabes el botón este que hay en plan detrás? En plan que se sube y se baja Sí Bro no sabía que había un botón bro. Y yo echándote de la casa <ríe> <ríe> Bueno Yo lo que digo lo hago Puede irte igual <ríe> Bueno chavales Lex y yo ya estamos ¿No No bro, imposible Vale Perfecto Bueno bro, pues te dejo aquí grabando como siempre Y nada, nos vemos Anix también Un placer hacer trabajo con usted, señor detective Boca. Dale bro, venga, nos vemos Y nada chavales, os ha encantado el vídeo de hoy Ya sabéis que hemos conseguido arreglar la máquina de Jesse Blake ya aparte, like, reconciliarnos con él por así decirlo Ya somos otra vez el... Ya somos otra vez... El equipo. Y chicos. Si les ha encantado, por favor, dejad 5.000 likes, como he dicho antes. Y que todo el mundo se suscriba para llegar dentro de poco a los 50.000, que estamos a nada. Y os quiero un montón. Adiós.